Excelente información, podrías compartir cómo hacer la referencia de un sitio web, por favor, no es una nota o artículo específico, es todo el sitio, gracias. La verdad, yo lo que les recomiendo es que instalen un software de gestión de referencias. Hay dos principales gestores bibliográficos. El primero es Zotero y el segundo es Mendeley. Estos softwares de gestión lo que permiten es insertar citas de manera automática y después la referencia completamente automática, solamente hay que clicar en hacer referencia y crea todas las referencias que se citaron en el documento. La verdad es que son bastante simples de utilizar pero si necesitan ayuda déjenme por aquí algún comentario si quieren que les muestre algún video de cómo se hace o cómo se cita.